en bodega cueva significa es un, son siglas que significa cultivos de uvas ecológicas vinos y afines todo eso significa cueva y que lo estamos que estamos haciendo en la bodega es, es entrar en un tipo de mercado como decía que es un poco exige otro otra calidad de vino nosotros trabajamos lo que es eh, se llamarían vinos naturales, pero que esto está muy en una polémica, pero serían, bueno, pues vinos sin, sin ningún otro aditivo, solamente que uva. Y encontramos un mercado pequeño que no es tan exigente en cuanto a matices de color, que sea brillante, transparente y, y, y todo esto, pero que quieren que un vino le siente bien.